Sustentabilidad es el, el, el paraguas que tiene que informar la colaboración entre ambos países. Eh, por supuesto, la energía renovable, el hidrógeno verde, son elementos esenciales. Eh, también pensando en qué puede rescatar Chile de la experiencia de Singapur. La gestión de aguas eh, basada en, en, en, en, en tecnología, en gestión eficiente de recursos hídricos, es clave. O sea, y en Chile hay un problema con el agua. Por lo tanto, Singapur tiene una experiencia y debiésemos ser capaces de aumentar los puentes de colaboración, de intercambio, de experiencia, de buenas prácticas, en gestión eficiente de recursos hídricos. Porque hay una, hay una realidad, hay, hay sequías en distintas ciudades de, de, de Chile, lo estamos viendo, esto está eh, eh, sinado por la, por la crisis eh, la crisis climática global, por lo tanto, hay un, hay un, hay un, hay un área ahí de colaboración urgente. Después, eh, hay una dimensión que Singapur también lo hace bastante bien y que nos sirve para pensar nuestra realidad futura en Chile, que es todo el tema de integración y cohesión social. Eh, Singapur se esfuerza permanentemente, invierte recursos, da señales públicas, lo, lo hablan sus autoridades, se refuerza mucho en la prensa, en, la, en los programas públicos, en las políticas públicas, la cohesión social, la, la, la convivencia entre personas de distinta, eh, de distinta, de distinta nacionalidad, de distintas razas, de distintas religiones, de distintas culturas. Singapur está permanentemente llamando a que la población que reside en Singapur, sean o no singapurense, eh, mantengan una, una, un, un respeto por el otro, eh, que, se, que, que, que haya cohesión social, que haya integración entre los distintos espacios de la ciudad, evitar la segregación social, eh, la segregación espacial, eh, sea en términos micro o en términos macroespaciales, hay un esfuerzo permanente, y para eso invierten recursos, eh, hay, obviamente hay un componente educativo, no quiero juzgar yo el, el, el mayor o menor éxito de una estrategia así, porque todas las sociedades hoy día, no es solo un fenómeno en Singapur o en Chile, todas las, las, las sociedades están enfrentando desafíos de convivencia, porque hay... Una, hay, hay, hay, hay, hay, hay eh, hay fenómenos de, de, de polarización, hay una influencia de las redes sociales, por lo tanto, en esa, con esa, en esa dimensión, en ese, en, esa, en ese cuadro, creo que Singapur es un muy buen ejemplo del esfuerzo público que se requiere hacer eh, para apostar por una mayor cohesión social, pensando en que hoy día las sociedades son cada vez más diversas, y es un valor en sí mismo ser una sociedad diversa, por lo tanto, eh, por ejemplo, el, la, las, las políticas de vivienda, eh, tratar de, y Singapur, así lo ha tratado, de la autoridad de Singapur así lo han tratado de, de decir públicamente, no podemos tener eh, guetos urbanos de ningún tipo, ni de los más ricos ni de los más pobres, debemos tener eh, distintos tipos de vivienda, eh, barrios con distintos tipos de vivienda, donde los vecinos se encuentran en el parque, en el, en, el, en el centro comunitario, eh, acuden a resolver su necesidad inmediata, o a recibir orientación, o a recibir la vacuna. Eh, por lo tanto, yo creo que en la dimensión de cohesión e integración social eh, hay, hay, hay, hay algo que, que mirar acá, en Singapur. Eh, y eso está, claro, también relacionado con el, con, el, con el... Me refiero relacionado en términos sociales con el envejecimiento de la población. Y ahí se acaba de suscribir este memorándum de entendimiento en envejecimiento, envejecimiento positivo, que va a permitir a instituciones, universidades, agencias especializadas, eh, incluso persona a persona, buscar formas de colaboración para, eh, para ver cuáles son las, las mejores políticas que la ciudad puede implementar en beneficio de nuestros adultos mayores. Eh, sea mediante el uso de las tecnologías, sea mediante eh, eh, eh, la, la, la infraestructura pública que se dispone para facilitar que nuestro abuelo y nuestra abuela caminen tranquilo por las calles, vivan seguros, eh, tengan atenciones de salud oportunas, eh, tengan comunicación eh, efectiva con sus nietos, con sus, con sus amigos, con sus familiares. O sea, ahí hay una, creo que hay otra dimensión que va a ser clave Mirar, mirar hay un marco de trabajo y eso es muy positivo, eh, por lo tanto yo diría que ahí hay tres grandes desafíos, tres grandes áreas de colaboración, la sustentabilidad con todas las herramientas disponibles, hidrógeno verde, gestión de aguas, eh, por otro lado los temas sociales, y con esto estoy pensando en cohesión e integración social, y finalmente... El, la colaboración en el en, en envejecimiento positivo de la población.